queremos que el gobierno nos atienda de la razón tema de la exportación de gas qué puerto sería el inconveniente se está planteando una consulta nacional no eso no no necesita responsabilidad no puede estar pidiendo al pueblo decida una cosa tan compleja tecnológica económica eso sería una injusticia y sería quitarle el foto a la Helene